Hola, mi nombre es Eric y espero te encuentres muy bien. En este video te mostraré cuánto dinero me pagó YouTube en este canal por un millón de visitas, así como estarás viendo aquí en pantalla. Pero antes de mostrarte, quiero agradecer a familia, pareja, amigos y personas que ven este canal por este gran logro, porque literalmente sin ustedes no sería posible. Mil gracias. Bueno, antes de comenzar este video, quisiera que me comentaras aquí abajo cuánto dinero crees que generé por este video con más de 100.000 visitas. Y estas son las opciones. Pero antes de saber cuánto dinero crees que generé, porfa, pausa el video y coméntame aquí abajo cuánto dinero crees que fue. ¿Ya pausaste el video? Si no es así, porfa, pausalo y coméntame cuánto dinero crees que fue. Bueno, la respuesta correcta es a ah, $115 dólares. Pero no creas que todos los videos son así. Si quieres saber por qué YouTube paga más o menos en un video, te invito a quedarte hasta el final de este video. Bueno, llegó la hora más esperada de este video que es revelar la cifra que YouTube me pagó por un millón de vistas en este canal. Y como puedes ver aquí en pantalla, por un millón y más de 10 mil vistas, este canal ha generado 1.100 dólares aproximadamente en total. YouTube paga más o menos en un video dependiendo de diferentes variantes. Y en este video te mencionaré las principales variantes. La primera de estas es el país de donde vengan tus visitas y para poner esto en ejemplo veremos las visitas que he tenido durante un año en México versus en España en México he tenido más de 100 visitas mientras que en España he tenido 45 mil visitas sin embargo en México he generado 187 dólares mientras que en España he generado 175 dólares como ves son casi lo mismo y esto se debe al CPM de cada país como puedes ver aquí el CPM de México es de 4 dólares con 9 centavos mientras que el de España es de 8 dólares con 71 centavos la segunda razón por la que puedes generar más o menos ingresos es por el RPM y CPM de tu canal como puedes ver aquí el CPM de mi canal es de 4 dólares con 39 y el RPM es de $1,66. dólares si quieres saber por qué youtube no te da todo lo que generas realmente te invito a ver esta parte del video, en donde además te explico qué es cpm y rpm bueno la tercera variante que puede hacer que generes más o menos ingresos es la temática de la que hables y esto se debe a la cantidad de anunciantes que haya como puedes ver en esta lista los temas como hosting y webs es más rentable que temas, por ejemplo, como salud y bienestar. Y esto se debe a la cantidad de anunciantes que haya en el sector. La manera en que YouTube genera ingresos es a través de un ecosistema compuesto por tres elementos. El primero de estos elementos son los creadores de contenidos. El segundo de los elementos son las empresas que se publicitan y pagan a YouTube. Y el tercero es el público que consume el contenido. Bueno, entendiendo este sistema, te comento que la cantidad de ganancias generadas por anuncios se conoce como CPM, que significa coste por cada mil impresiones. O sea, las veces que ves un anuncio en un video de YouTube. Y el RPM es la cantidad que YouTube devuelve a los creadores de contenido, lo cual se reparte de la siguiente manera. Un 45% para creadores de contenido y un 55% para YouTube así como estarás viendo en este documento del mismísimo YouTube. Bueno, para despedirme solo quiero agradecer a todos por el gran apoyo. Y si eres nuevo en este canal, te invito a formar parte de esta comunidad. Mil gracias a todos. Chao.